Gracias amigos y amigas por estar siempre en sintonía de su espacio escenario de lunes a viernes Estamos en esta hora especial de la noche para compartir las experiencias, vivencias de nuestra gente Y como todas las noches siempre acá nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez A quien también le vamos a dar la bienvenida como todas las noches Y claro, hoy tenemos también una invitada de lujo para conversar un momento acá en nuestro escenario Mi estimado Ramiro Narváez, buenas noches, bienvenido muy buenas noches, Leonardo. Siempre es un gusto saludarte y saber que seguimos en la marcha en este proyecto que emprendimos hace poco y que, gracias a Dios, pues ha generado gran expectativa y la atención de propios, pero también de gente que nos vea a nivel del mundo, ya que esto, este tipo de medios digitales lo permiten para, sobre todo, enfocar, conversar y conocer de cerca la vida de muchas personas que ya se convierten en personajes acá en escenario, porque ese es el propósito. Alguien siempre tiene algo que decir, que enseñar, que motivar e incentivar. Así que ese es el propósito de este programa. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a recibir con mucho cariño a Alexandra Salazar Correa, una mujer emprendedora, joven mujer emprendedora catamayense, exactamente donde nació no lo sabemos. Vamos a conocer un poquito más de ella acá en este programa que precisa eso, ¿no? Irnos más allá de la parte profesional, conocer la parte humana. Alexandra, bienvenida a Escenario. Muy buenas tardes, querido Leonardo, querido Ramiro, eh, y a todos mis queridos y apreciados televidentes que nos observan por este medio digital como es La Voz del Sur. Alexandra, sí, bienvenida una vez más. Eh, bueno, eh, ¿dónde nació Alexandra, en qué momento, quizá en qué circunstancias de la vida? Háblenos un poquito de esa, de esa infancia, de esa familia que la, eh, que la acompañó en esos primeros pasos de la vida. Bueno, yo soy catamayense, nacida aquí, aquí. Eh, llevo en mi sangre eh, mi tierra, que es Catamayo, mis padres no son de aquí, pero yo sí soy catamayense. Soy la tercera de cinco hermanos. Uh -huh. eh, la tercera de cinco hermanos. Sus papás a lo mejor le contaron que emigraron eh, hacia este lugar, vinieron en qué circunstancias, por qué vinieron a Catamayo, les ha contado. Sí, mi, mi madre ya falleció. Ella falleció hace 15 años eh, ella fue trabajadora del municipio, una vivandera uh -huh. también del mercado central de aquí de Catamayo. Ella emigró de Malacatos, aquí a esta tierra. Mi padre, eh, un, un ciudadano más de Catacocha, él es nacido en Catacocha, también emigró aquí en Catamayo. Uh -huh. Y trabajó en, antes en la empresa Monterrey, cuando era antes Monterrey. Mamá uh -huh. falleció y él pasó a trabajar en el municipio. Uh -huh. ¿Qué enseñanzas usted recuerda de sus papás? Eh, en especial de mi madre. Mi madre, una mujer muy trabajadora, muy luchadora, entregada así, entregada a la sociedad, muy solidaria en especial. Recuerdo que antes eh, había muchas personas indigentes como Buri, como la como Nardilla como tumbo, ella les daba de comer porque ella tenía un puestito en el mercado. Ajá. Eso recuerdo de mi madre. Uh -huh. Y esa, esa parte especial, esa parte humana de ser solidario, de compartir con los demás, me imagino que usted también hizo como una práctica, algo propio también en su vida. Y eso le ha permitido a lo mejor relacionarse hoy en día de la mejor manera con la gente. Sí, yo... También soy muy solidaria. Mi esposo ya a veces ya no, dice que ya no más, ya Alexandra hasta ahí. Eh, me gusta ayudar mucho a la gente, mucho a las personas que necesitan, inclusive el domingo recién eh, tuvimos un bingo virtual a beneficio de una, niña, de una niña que sufrió un accidente y por eso estoy un poco afónica, pero ahí le doy. Alexandra y para rato. ¿Ya? Sí. Bueno, eso eso me lleva a pensar de que usted tiene también habilidad al, a utilizar el micrófono, a, a comunicar. Eh, ¿Es verdad eso? Sí, sí, en verdad sí. Eh, porque yo hago los en vivos, asimismo eh, por Facebook Live, hago los en vivos, tanto de, de, de mi... Mi mercadería, que yo vendo ropa, doy masajes, yo hago de todo. sí pues bien, pues, qué, qué importante. Y, y el uso de la palabra, pues es importantísimo eh, hacerlo, eh, aprovecharlo no de la mejor manera, sobre todo en estos tiempos donde se nos ha presentado muchas oportunidades, sobre todo sí. en este tema virtual para poder eh, emprender en algo, vender algo, hacer algo. Eh, Alexandra, ¿Y cómo era usted cuando estuvo, qué sé yo, por los 12, 13, 14 años, quizá el tiempo del colegio? Eh, ¿Qué vivencia recuerda? Eh, yo estudié en la, en la escuela Nuestra Señora del Rosario. Eh, la directora fue Sor Sara María Guzmán. Eh, recuerdo muchas anécdotas bonitas. También estudié en el Centro Artesanal de Catamayo. Uh -huh. eh, fui reina de la Liga Barrial de aquí del Cantón Catamayo. Fui reina de, del Centro Artesanal Catamayo, fui reina del Centro Corina de Catamayo. Sí, yo soy profesional tanto en belleza como en sastrería. Uh -huh. ¿Y cómo eran esos, esas experiencias, Quizá la primera experiencia de esos eventos de belleza acá en Catamayo? Quizá cuando le, le, le invitaron para que sea la representante de la belleza de, de, de tal o cual eh, momento o institución, quizá en este caso de la escuela, pero ¿cu ¿cuál es esa experiencia que usted recuerda cuando tenía que ir a representar y luego a ir al escenario y, y hacer queda quedar bien pues, a, a la institución en este caso y a la familia? Bueno, en realidad era muy hermoso. En ese tiempo había eh, una persona que nos enseñaba a modelar, Yorky, él ya no está. Él falleció con diabetes, pero él nos enseñaba a modelar, nos enseñaba a hablar, nos enseñaba a dirigirnos al público. Eran experiencias maravillosas que uh -huh. en realidad todavía tengo muchos recuerdos, muchas bandas, muchas fotos, etc. Okay. Uh -huh. Claro, y por supuesto, la familia siempre estuvo ahí, quizá eh, su, sus hermanos, quizá los seres cercanos ahí apoyándole. Siempre ha sido eso, ¿no? El apoyo para usted. Sí, en especial mi, mi padre, le, le, me encantaba que, que participe en eventos sociales, eh, culturales. A mami poco, a mi mami le gustaba muy poco, decía que no, la niña que no se preste para eso. Eh, de mis hermanos todos me apoyaban, solo mm, eh, el cuarto, eh, Juan, perdón, el segundo, él no, él no le gustaba que participe en eso, decía que no, que estoy muy niña, pero igual, a mí me encantaba participar en eso, sí. Sí, y algunas actividades, eh, pese a ser todavía jovencita, pero usted ya desde muy temprano le, le, le gustó esto de, de emprender en algo, de hacer algo. ¿Qué actividades hacía? A lo mejor eh, para sí, ganarse claro. quizá algún centavo por ahí, ¿hacía alguna actividad extra? Eh, de, de jovencita, sí. De jovencita, cuando tenía... 15 años, no le cuento que mami tenía un restaurante en el mercado, tenía un restaurante, ella nos decía, nos daba una comisión, ustedes se encargan de vender, por ejemplo, eh, hacía su olla de guatita y decía, yo acabo de vender y ustedes les doy otra, otro poco, una porción más es para ustedes, entonces siempre nos ha gustado emprender en... En cualquier cosa que nos salga, por ejemplo, uh -huh. hacía antes machi frita, ella nos daba uh -huh. machi frita, decía lleven, y había niñas que les gustaba en la escuela Nuestra Señora del Rosario, yeah. eh, y nosotros intercambiábamos, ellas llevaban otras cosas y yo les intercambiaba con la, con la machi frita, que en especial es bien rica. Uh -huh. <risa> claro, ya me, me estoy imaginando, ¿no? Eh, son, son cosas, son productos que prácticamente en estos tiempos como que ya no se aprecian, no se consumen, ¿verdad?, no. así es, así es, ya ahora en estos tiempos ya no, ya no se consume, ya los chicos no quieren comer, ya, o, o un poquito de pinol que dicen, no, mami, eso yo no quiero, se van a la cola, es verdad, ahora ya no se aprecia eso, esa alimentación. Mm. Alexandra, y, bueno, ya mismo nos vamos a la pausa, pero... Eh, Usted se ha quedado, no se ha quedado en el, en el camino, usted siempre ha estado viendo hacia adelante, buscando nuevas formas, preparándose. De hecho, eh, está estudiando una carrera actualmente, nos estaba comentando. Eh, y bueno, ¿cómo así el, el amor a, a los estudios, a seguir adelante, a seguir preparándose? Bueno, en realidad, eh, para mí es muy importante el estudio, no me ha detenido mi edad, para nada, para nada. Yo hace cinco años trabajé en el Gran Municipal, en convenio con el MIES, eh, trabajé en el, en el proyecto de gerontología con adultos mayores, igual me fui a preparar a, a, a Quito, a Cuenca, me fui, hicimos un convenio, trajimos una chica de, de México, para acá, en convenio con el GAN, eh, también hospedé a una, a una chica japonesa que inclusive me decía, mami, ella siempre me decía, mami, tienes que salir adelante, mami, tú puedes. Entonces, todo eso me, me ha enseñado a seguir adelante y a sobresalir. Uh -huh. eh, a esta chica extranjera, usted la le dio alojamiento en su casa, ¿no? sí. Sí, a May de match, sí, yo le di alojamiento de casa en mi casita mm. aquí. Ella por eso me decía mami y a mi esposo le decía papá. Ajá, sí. Y la relación eh, ha sido armoniosa. Eh, la chica armoniosa. que hijos de México, no. Ajá. La relación ha sido armoniosa entre su esposo, sus hijos, sí. sus... Y, y la visitante, no. Se llevaron muy bien, aprendieron experiencias. Sí, por lo general, sí, sí, nos llevamos súper bien. Incluso sus papás vinieron aquí, se hospedaron en mi casita también, dos días estuvieron aquí. Y sí, nos llevamos muy bien, inclusive el próximo año, si Dios lo permite, se casa y yo viajaré a Japón, a su matrimonio. Ajá, y, sí. y me imagino que ya hasta el momento ya tiene un amplio eh, vocabulario de ese, de ese país, este Alexandra. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, para que a la La verdad, no... A ver, una palabrita no, en japonés. No, la verdad. <ríe> Para irnos no. a la pausa. Salúdele a Leonardo en japonés. <ríe> la ver, la... <ríe> no, la verdad, palabras en Japón, no. Yo soy bien rara y no, no, no he podido aprender. Créamelo que ni el inglés, no he podido aprender. Inclusive en esta carrera me exigen inglés. Estamos mm -hmm. dando pasitos de poco a poco, pero igual voy a aprender. Le dije a mi hija May. ...que lo voy a intentar aprender... ...mamá, Ajá. palabras prácticas aprenda ...le digo sí, te prometo que sí... sí. ...conversamos en esta ocasión... ...con Alexandra Salazar Correa... ...ya nos ha venido mencionando... ...un poco de su actividad... ...un poco de su historia... ...quisiéramos ahora Alexandra... ...que nos digas también... Eh, ...respecto a, a lo que haces... ...el bien que vienes haciendo por la comunidad... ...sabemos que te has involucrado... de ...en algunas formas... ...a fin de ayudar, de servir... ...en la parte social... Eh, cuéntanos de esta parte, Alexandra. Bueno, como les dije anteriormente, eh, eh, esto me nace a mí por, por ver la actitud de mi madre, que como les comenté, que era muy solidaria. Y yo siempre he sido solidaria porque yo veía, veía la necesidad de muchas personas aquí en Catamayo. Eh, yo todos los sábados... Eh, agasajo a adultos mayores que cumplen sus bodas de oro, 50 años en adelante. Yo los agasajo, es una idea principal y que me, que me nació de mi corazón eh, hacer ese agasajo a ellos. A veces hay hijos que hijos que nos olvidamos ¿no? de las fechas muy importantes de nuestros padres, a lo mejor la edad que cumplen. Hay adultos mayores que tienen 90 y... Se sienten tan halagados que usted o yo les haga un pequeño presente. Ellos se sienten halagados. Claro, muy es que son como, son como niños prácticamente ellos a esa edad. Sí. Perfecto. Sí, claro, ellos son como niños. Eh, necesitan, a, aparte de eso, necesitan el amor, necesitan el calor de alguien que les transmita. Y ahí está Alexandra. Yo hago, la, le vuelvo y le repito, los 50 años de casados, las bodas de oro... Lo realizo todos los sábados. Estos sábados he dejado por el motivo de que he tenido eh, que realizar eh, bingos eh, de solidaridad, como le comenté, de la niña, del señor Valdivieso, y ahora me voy a enfocar en Cariamanga. Me han rogado que les colabore en Cariamanga y también voy a ir a, a Cariamanga a donar unos, unos pequeños obsequios. Uh -huh. También está con una gran responsabilidad al frente de una importante fundación acá en Catamayo. Háblenos de aquello. Eh, sí, la Fundación Bolívar Fierro, eh, en antes eran donaciones, ¿no? Cuando yo ingresé, una idea principal de mi cabeza fue contactarme con el señor Bolívar y decirle... Don, él me invitó y yo le agradezco mucho, ¿no? Eh, contactarme con él y decirle, ¿por qué no la hacemos jurídica? ¿No la hacemos jurídica la Fundación? Y claro, por supuesto, él la formó jurídica porque... porque todo el dinero viene de parte de, de él, ¿no? Eh, yo soy la vicepresidenta de la fundación, entregamos kit de alimentos a todas las personas que necesitan aquí en Catamayo. Eh, actualmente, hace 15 días hicimos un agasajo a los niños que se quedaron huérfanos en Trapichillo y fue algo maravilloso compartir con ellos. Ajá. Y seguramente hubo mucha actividad, especialmente los primeros días de, de lo que fue la pandemia, el inicio de la pandemia. Ustedes estuvieron trabajando ahí, quizá visitando puerta a puerta, una gran labor de orden social que hicieron. Eh, sí, eh, eh, yo me, me, me descontinué de la fundación eh, dejándola. No la abandoné, sino que la dejé porque me, me pegó el COVID. Eh, estuve... Eh, casi me muero, si no es por la ayuda de mi esposo, de mis hijos, de, mi, de mis hermanos, eh, no estar aquí con ustedes, la verdad, es una enfermedad, yo no le digo maldita, sino bendita, porque sabe, los designios de Dios son maravillosos, y Él sabe por qué nos pone esto, y cuando yo estaba enferma, yo no quería ya vivir, decía, no, no, esto me pegó, no, yo no quiero, no puedo, y el amor de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos y de mi familia, yo salí adelante, para la gloria de Dios y para el bienestar pues de la familia. Y pues sí, esta es una batalla Así. prácticamente, una lucha. En la que solo gana a quien Dios bien, bien así lo tiene, porque principalmente es eso, no, es la voluntad de él la que nos permite seguir o quedarnos y en medio camino. Así que bueno, bien por usted, bien por su familia y bien por Catamayo, no, por lo que usted está haciendo, ha venido haciendo. Yo creo que todo esa esa gratitud, gratitud también se se ve reflejado pues en, en estas estos momentos difíciles. Alexandra, ahora háblenos de de lo que está haciendo usted, de esos emprendimientos que son tan importantes y que hacen bien a Catamayo Bueno, yo en realidad, a partir de la pandemia, eh, que ya no o se podía abrir. Yo tengo una licorera, la licorera se llama Tomatito y tiene las letras japonesas de mi hija. Tomatito, ¿y por qué le puso Tomatito? El... Tomatito, está en letras japonesas porque mi hija, May de eh, ah. Fue la decisión de ella, mamá, mm -hmm. quiero que la licorera lleve el nombre de papá, pero en letras japonesas. Entonces dice licorera Tomatito, porque mi esposo, él es policía retirado y siempre la policía le han dicho Tomatito, y aquí en Catamayo lo conocen como Tomatito. <risa> <Sí>. <risa> en honor al esposo, entonces, es el nombre, ¿no? Sí. Eh, yo actualmente doy masajes de relajación, eh, si usted está estresado o alguien que esté estresado, estas manos son mías y de mi esposo son maravillosas, nosotros damos masajes de relajación uh -huh. y el emprendimiento de nosotros también es Café Alexita, Café Alexita se formó en noviembre, en noviembre del 2020, eh, eh, decidimos... ...comprar las máquinas, decidimos comprar la tostadora, decidimos comprar el molino... ...y emprendimos con mi esposo, lo pensamos y al otro día a comprar. Y uh -huh. luego el logotipo lo hice como artesanal, porque mi café es Alexita, 100% orgánico y natural. Yes. Y el café, eh, traje de cariamanga, de malacatos y el mejor aroma para mi parecer fue el de Chahuar Entonces yo traigo de Chahuar eh, lo tuesto y lo muelo. Uh -huh. Ya, eso le íbamos a preguntar. Es decir, usted trae la materia prima, pero usted la procesa acá con el molino que ha comprado y, bueno, con, eh, poniéndole todo ese cariño, ese buen gusto que usted tiene. Y, y, y eso es maravilloso, ¿no? Porque prácticamente el café es, bueno, de hecho es orgánico, ¿no? De lo que usted dice. Y más que todo, pues, con eh, el cuidado que usted le pone para Entonces. que sea un producto de calidad al servicio de la colectividad y de sus clientes. En realidad el café no debería de llamarse al éxito, el café debería de llamarse tomatito, porque en realidad el café quien lo tuesta y lo muele y lo saca mm -hmm. al punto, al punto clave, es mi esposo. Mm -hmm. Él es un, un agricultor de cariamanga, Cariamanguense. entonces él sabe el café como es, cómo se lo compra, cómo bueno. debe de estar, en qué punto debe de tostarlo, Exacto. a qué punto debe de molerlo, entonces en realidad... Debería de llamarse Café Tomatito, pero mi esposo decidió que se llame Café Alexita. Pues bueno, y le, le dio el, el, el privilegio ¿no? a, a la esposa. Y este café, este Café sí, Tomatito, es ¿cómo, ¿cómo se lo sirve? ¿Cómo se lo Bueno, ahí está la, la, la fundita, ¿no? ¿También lo vende usted así empaquetado al público? sí. Sí. Ah, ah. sí, yo vendo por libras a 2,50 y la media a dólar 25. Sí, yo lo, lo enfundo, lo empaqueto con mucho amor y lo entrego. Bueno, eh, quería saber si es que el, el café usted lo, lo entrega así, tal como está, molido, enfundadito, pero también si lo ofrece ya servido. A eso iba eh, como cafetería, así ya para poder degustarlo ahí en el local, ¿o no? No. Eh. No, espero ahora en noviembre, espero y aspiro ahora en noviembre, que cumplimos un año, sí, Ajá. hacer mucho café y regalar aquí en Catamayo. Sí, eso espero, es mi idea, no sé, pero espero darles una taza de café. Ajá, sí. Ah, pues qué bien. Entonces, eh, el, lo que ustedes eh, ofrece, el café Lexita, es para llevarlo, para tenerlo en casa. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguirlo? ¿Vamos directamente a, a su local? ¿Dónde está su local o...? ¿Cómo podemos hacer pedidos a través de algún medio? Bueno, yo tengo una página, en mi Facebook tengo una página de variedades Alexita, donde yo lo, lo anuncio. Tengo inclusive aquí en la fundita mismo, viene mi, mi número de celular... ...que está aquí, en esta parte está fijada... ...mi número de celular en la fundita, entonces me contactan... Eh, ...le cuento que ya estamos eh, aquí en Catamayo... ...hay muchas tienditas de Catamayo... ...y les agradezco a todas las personas de aquí de Catamayo... ...que me están comprando... Uh -huh. ...sí, gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué cantidad hay en esa fundita y cuál es el precio? Aquí en la fundita hay una libra... Eh, ...tiene el precio de 2.50 y la más pequeñita... Es de media libra, que tiene un precio de 25 Ya. Ah, pues eh, qué bien, eh, a Leonardo, que es un hombre muy cafetero. Dice que toma café de mañana tarde y noche. Eh, <risa> no sé, yo creo que le cae muy bien esta información, esta oportunidad que nos ofrece Alexandra. ¿Qué dice Leo? Muy bien, eh, escuchándoles con atención. Y bueno, eh, siempre los emprendimientos... ...se los hace con cariño y cuando pues hacemos las cosas bien, nos salen bien... ...y bueno, Alexandra siempre ha sido una mujer muy trabajadora en ese sentido... Eh, ...tengo el gusto, ¿no?, de, de conocerle hace muchos años... Y bueno, eh, pues siempre siempre ha estado en, en cualquier actividad que siempre pueda ayudar de una u otra manera a la familia y también al prójimo. En esta en esta parte que ya nos había comentado sobre la parte de poder ayudar también a cualquier persona que requiera de su servicio. Eh, pues sí, bueno, eh, hay que felicitar a la gente que deja de realizar sus actividades capaz y dedica un momento para la persona que así lo necesita. Así que nada, pues felicitarle y decía éxitos, ¿no? Y bueno, acá este espacio está para ello, para poder de una u otra manera también contribuir a, con las personas que tienen este, este motor, que es el emprendimiento. Y nada, pues, nada, seguir eh, siempre felicitando a la gente trabajadora y emprendedora como Alexandra. Bueno, y saludamos a quienes están viendo el programa, están eh, siguiendo de cerca esta, esta charla. Eh, hay gente que aprecia mucho, que eh, conoce el trabajo que hace Alexandra, pues, y bueno, aquí estamos todos para apoyarnos mutuamente porque ese es el, el objetivo. Nada más, Alexandra, el asunto de las eh, terapias: eh, ¿en dónde usted tiene el local o, o va a domicilio? ¿Cómo o, o virtualmente también son las terapias? Eh, cuéntenos esta parte que también es importantísima ¿no? para, para nuestra salud. No, Raminito, virtualmente no. <risa> <risa> Lo, hace. Lo hago aquí en mi casa, en okay. mi casa tengo el local. Ajá. En mi casa tengo el local, lo hacemos mi, mi persona y mi esposo con mucho cariño. Han llegado muchas personas, a muchas personas les hemos calmado las dolencias con las que llegan, uh -huh. con estrés muy avanzado porque le, le recuerdo que aparte del COVID las personas quedan muy estresadas y es necesario hacerse un masajito claro. de relajación. Si sí, lo hacemos aquí en, en mi casita, uh -huh. está ubicada en el barrio San Antonio Bajo, en la calle Atahualpa y Mariana de Jesús Esquina. Uh -huh. eh. ¿Qué tiempo aproximadamente lleva una sesión y qué costos tiene? La sección del masaje dura 45 minutos y tiene un costo de 10 dólares. Uh -huh. De 10 dólares tiene un costo. Y con uh, una yapa por ahí incluida, como decimos por acá. Una... <risa> Alexandra, pues qué importante. Muchas gracias, Alexandra. Eh, bueno, sabemos que también está preparándose, le gusta la comunicación, nos había manifestado, pues es, es algo también importante, ¿no? Y pues bueno, esperamos de que todo fluya muy bien y próximamente también tendremos ya una colega profesional acá en, en la parte comunicativa en Catamayo, ¿no? Y también me gustaría que nos, brevemente nos digas, ¿no? ¿cómo nació también este, este deseo, esta vocación por la comunicación social? Bueno, en realidad yo di mi prueba del CNC y eh, mi aspiración no era comunicación social, era trabajo social, pero me enfoqué a comunicación social, como usted mismo lo dijo. Me encanta hablar en público, eh, poco o, o sea bastante, pero me encanta hablar, me encanta estar en comunicación con las personas que necesitan. Y me nació, me nació estudiar eh, comunicación social en la Universidad Estatal de Milagro. Uh -huh. Ah, pues que bien. Bien por, eh, por usted, bien por sus sueños. Yo creo que todo lo que, todo este bagaje de información que el ser humano va acumulando paso a paso, pues eh, es importante, ¿no? Va sumando. Nada es perdido, nada es tiempo perdido. Así que muchos éxitos para usted, eh, Alexandra. Si tiene algo que mencionar, algo que decirnos que quizá eh, no le he preguntado y quisiera contarle a la gente, a sus amigos, alguna invitación especial, algún consejo. Aquí estamos ya en la parte final. No, que las personas que necesiten en realidad, y necesi recuerden que están pueden contactarse con Alexita, ustedes me encuentran en la, en la página de Facebook, Alexita Salazar, estoy para servirle a todas las personas que necesitan en realidad, hay muchas personas que necesitan, eh, hay adultos mayores abandonados, aquí estará Alexita, siempre estará Alexita Salazar, para, igual para todos ustedes, en cualquier... Proyecto que necesitan que les colabore. Uh -huh. Su sueño más importante por alcanzar, ¿cuál sería en estos momentos? Mi sueño, <risa> mi sueño, mi sueño el más grande es ver a mis hijos profesionales. Tengo a mi niña, eh, Kerlita, ella tiene 21 años y está siguiendo psicología. Eh, uh -huh. Pablito, el amor de mi vida. El amor de mi vida está siguiendo medicina veterinaria y mm. me gustaría verlos triunfar a ellos. Porque ellos están más adelante de mí, entonces verlos triunfar a ellos, ese es mi sueño más grande que tengo yo. Uh -huh. Pues que se cumplan esos sueños inmensamente, Alexandra. Queremos agradecerle a Alexandra Salazar por habernos acompañado, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido muy importantísima esta, esta noche, este diálogo. Hemos aprendido de usted, eh, mucha gente aprende, ¿no? es, es lo más importante de este programa, que mucha gente se motiva a raíz de las experiencias de la vida de seres humanos tan especiales como Alexandra en esta ocasión. Muchas gracias Alexandra y estaremos gustosos de quizá en una próxima oportunidad seguir hablando de, de lo que va haciendo, de lo que va logrando Alexandra. Gracias. Gracias a usted Leonardo, gracias a usted Ramiro por dar oportunidad a tanta gente emprendedora que realmente necesita que conozcan de sus productos. Mil gracias, mil bendiciones. Que papito Dios y la churronita del y mi niñito Jesús, me los bendiga siempre, me los llene de bendiciones. Y asimismo, invitarles a todas las personas, a todo mi querido Catamayo y al mundo entero, que entren a la página de La Voz del Sur, le den like, like por favor, para que ellos sigan así, ...trabajando y sigan así, llegando a muchos corazones y a muchas personas emprendedoras. Gracias. Gracias, Alexandra. Muchas gracias por ese corte publicitario a favor de escenario. Gracias, Leonardo, <risa> también y a, bueno, a todo el equipo que, que tenemos acá que nos permiten poder llegar a ustedes todos estos, estos programas. Mañana volvemos a las 18.35 minutos, ya prácticamente el último programa de la semana